Hola, hola, hola, buenas, buenas. Bienvenidos seas una vez más a mi canal. El día de hoy te voy a presentar un teclado muy bueno y muy completo que te será de gran utilidad. Este teclado se llama Gboard Vamos a buscarlo en la Play Store para mostrarte cómo instalarlo. Abrimos la aplicación de Play Store. Nos vamos a... Nos ubicamos ahí y escribimos google Word. Esta es la prim primera opción. google el teclado más completo de que consta de una escritura con solamente de deslizar el dedo y que viene muy completo. Tiene más de mil, mil millones de descargas. Y pues es para todos y 4.5 de estrellas de la valoración del teclado. Es muy bueno la verdad. En este caso yo lo tengo ya instalado en mi equipo. Vamos a mostrar ahora cómo se utiliza. Aquí tenemos una pequeña nota. Vamos a escribir una nota. Y vamos a cambiarlo. Voy a cambiar mi teclado al Word el Word todo como verán to to aquí este es el nuevo Word ya con otras nuevas funciones más completas vamos a mostrarles primero en el primer apartado nos aparece una pequeña barra de pincel o algo así. Vamos a darle clic ahí. Vamos a darle clic aquí y nos abre otra nueva pestaña, otra nueva ventana. Que se llama tema. El tema es la imagen en la cual nosotros podemos elegir a nuestro propio gusto para personalizar nuestro teclado o como queremos, queramos que se vea nuestro teclado. Por ejemplo, voy a seleccionar yo esta imagen. Ah, además, aquí podemos ver muchas más variedades de personalizaciones por ejemplo de colores de paisajes de gradiente claro o de gradiente oscuro para ver más pues obviamente le vamos a dar aquí en mostrar más y nos cargará más resultados aquí en este caso voy a seleccionar por ejemplo esta imagen que ya viene preestablecida o para personalizar la cuya, por ejemplo, voy a escoger esta, que ya la tengo, pero cuando la vayas a escoger, puedes darle en el lápiz y ubicas la posición en la cual quieres que se encuentre tu imagen. Cuando la quieras, cuando esté a tu gusto, le das en siguiente y luego ajustas el brillo. Por ejemplo, voy a dejar así y le das en guardar. y listo. Y aquí también puedes marcar o desmarcar la, la pestañita de bordes de teclas. Y finalmente le das en aplicar. Y listo, aquí como verán ya se ha cambiado esta imagen a la en el, en el, en el segundo apartado nos viene un símbolo de stickers y aquí podemos escoger muchos mucha variedad de stickers podemos buscarlos aquí nos viene el apartado de emojis los emoticones de los gifs acá vienen diferentes categorías o de las de las caritas con signos por opciones Regresamos, este micrófono que se encuentra acá, lo podemos activar, lo activamos, perdón, en mi caso no es posible, pero, si se puede activar, puedes, puedes tú dictarle por la voz y el teclado lo escribirá. Otro apartado también muy interesante, nos vamos acá en los tres puntos, sería lo del... Traductor. Todo el traductor. Aquí nos aparece otra nueva pestaña, otra nueva barrita. Y por ejemplo, vamos a escribir. Hola. ¿Cómo estás? Y aquí como verán, ya nos ha escrito en inglés. Vean qué magnífico. Lo que acabamos de escribir en español, ya nos lo ha escrito en inglés. Esto será muy eso te será de gran utilidad si en alguna vez lo necesitaras. Así podemos escribir cualquier cosa y nos la traducirá al inglés. Y pues aquí en el engrane son los ajustes. Aquí podemos darle más configuraciones a nuestro teclado. Por ejemplo, el idioma que queremos, las preferencias, el tema que lo acabamos de ver, la corrección ortográfica, la escritura con deslizando el dedo, el dictado por la voz, el diccionario, entre otros. O también, otra función que sería, vamos a escribir deslizando el dedo. Así. El dedo. Sin escribir tecla por tecla, esto nos ahorrará mucho tiempo a la hora de la escritura. Y pues, sin más que decir, he finalizado con este pequeño video tutorial. Y pues, no me queda más que darte las gracias por ver el video, apóyame compartiendo, regalándome su me gusta o suscribiéndome, suscribiéndote, activando las notificaciones. Sin más que decir, excelente día, cuídate mucho, hasta la próxima.